Aunque la docencia es una actividad que comparte valores y objetivos entre profesores de los distintos niveles educativos y campos disciplinarios para el caso de la educación superior, es importante reconocer que los retos que enfrenta cada docente son diferentes. La docencia en educación básica tiene sus peculiaridades que son exclusivas para los docentes de este nivel educativo. Así como también sucede con la docencia en educación media superior y superior, donde incluso cada campo académico tiene rasgos disciplinarios distintivos. Estas particularidades de docencia según el nivel educativo o campo disciplinario deben ser consideradas de igual forma a la hora de diseñar una experiencia educativa. La enseñanza por videoconferencia a niños de edad preescolar tiene retos especiales relacionados con el apoyo técnico y didáctico por parte de los padres, así como la duración de la sesión de clase o la asignación de trabajo fuera de ella. Retos que son distintos para el profesor de la asignatura de hidráulica de canales que en la virtualidad debe de ingeniárselas para suplir la asistencia obligatoria a los laboratorios de hidráulica e hidrología con los recursos didácticos pertinentes. Las diferencias disciplinarias y las propias de los niveles educativos también tienen lugar en la educación virtual y deben ser consideradas desde las etapas de planeación y de diseño instruccional. La estrategia de diseño instruccional de los tres pasos aquí propuesta sirve para evidenciar las etapas de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La también llamada E3P le ayudará a tener una visión iterativa de su docencia en la que las repeticiones de esta mirada estratégica están dadas por el número de temas o unidades que componen su curso. Esto quiere decir que si su curso tiene solo un aprendizaje esperado, usted deberá realizar el ciclo de iteración una sola vez, pero si su curso tiene cuatro aprendizajes, entonces deberá repetirlo cuatro veces. Esta estrategia cuenta con dos instrumentos de reflexión para el diseño de su experiencia educativa, la tabla de relación y la tabla de recursos digitales. La tabla de relación es un instrumento de planeación que le servirá para que, después de haber revisado el programa del curso, asocie los aprendizajes esperados con las unidades temáticas y les asigne tanto un tiempo de docencia como los materiales de trabajo correspondientes. La tabla de recursos digitales por momento de la clase, aunque no es extensiva, sí le servirá para diversificar el material didáctico, recursos y herramientas digitales que planea usar en cada uno de los tres momentos de la clase. Este recurso hace evidente que la educación virtual es mucho más que una videoconferencia y que el trabajo offline también suma para la experiencia educativa. Ahora bien, los pasos de la estrategia que por cierto inician con E por cuestiones mnemotécnicas son entrada, ejercitación y evaluación. La entrada es la etapa en la que los profesores explican la dinámica de trabajo y proveen al estudiante de los materiales de estudio. Este paso tiene dos componentes, uno inicial de carácter directivo en el que se dan las instrucciones para la iteración o unidad y otro de carácter temático en el que se hace la presentación del contenido. La etapa de ejercitación es un espacio para la reflexión, la elaboración de ejercicios y el desarrollo de actividades teóricas o prácticas encaminadas a la adquisición de experiencias. Durante este momento, el estudiante podrá transferir lo que se presentó en la entrada. Este paso de la estrategia es un momento de trabajo introspectivo que incluso puede prescindir de Internet o del uso de dispositivos digitales. Esta etapa también tiene dos componentes, uno de estudio en el que los alumnos hacen trabajo reflexivo, revisión de conceptos o prácticas y otro más en el que se inicia la preparación de los productos o evidencias de aprendizaje. El tercer paso de la estrategia es el de la evaluación y está compuesto por actividades de valoración de los aprendizajes y de cierre de la iteración. En el componente de valoración, el estudiante deberá demostrar que a través de la revisión del contenido y su ejercitación ha alcanzado el aprendizaje esperado. Y finalmente, en el componente de cierre podrá acceder a información propia de la conclusión de la iteración, sea a través de retroalimentación del desempeño, de un resumen de la unidad o del establecimiento de un enlace con la siguiente unidad. La estrategia de los tres pasos le servirá también para planear la evaluación de su curso, al considerar de manera formativa las evidencias de desempeño que se soliciten en cada iteración, dejando siempre abierta la posibilidad de complementar su esquema de valoración de los procesos de aprendizaje con una evaluación final de orden sumativo.